El perezoso bayo u oso perezoso es una especie de perezoso propia de Centro y Sudamérica. El perezoso tiene piel grisácea, castaño o beige, y es muy gruesa. La cabeza del perezoso es muy redonda, la nariz achatada y las orejas no visibles. La cola es muy pequeña. especie más distribuida y común del grupo hallándose en muchos y diferentes ambientes incluyendo selvas siempre verdes bosques secos y áreas naturales profundamente perturbadas es solitario nocturno y diurno alimentándose de hojas de muchas especies de árboles la hembra del perezoso emite un lamento fuerte estriente durante la estación de apareamiento para atraer machos es un alarido que suena como un ay ay el perezoso tiene generalmente un color café presenta parches de su cuerpo de color verde debido al crecimiento de algas, pelaje es espeso en todas las partes menos en la cara, el pelaje de este animal se conforma de dos tipos de pelos, uno largos y gruesos, otros más finos y cortos que no se observan a simple vista hasta, hasta tanto no se remuevan los primeros, los pelos largos de color gris verdoso y de forma muy especial son utilizados por algunas especies de algas verdes para vivir, de allí la tonalidad verdosa de su pelaje. Esto le permite también confundirse contra sus depredadores. De cabeza redonda y pequeña, orejas no visibles o redondeados cruzados por una línea de pelo negro a manera de máscara. Colos los brazos cortos con tres garras, al igual que en sus patas, los machos presentan una mancha de color naranja entre sus escápulas. El peor posee una estatura que varía entre los 41 y 74 centímetros, una cabeza pequeña, aplanada, y redonda, ojos grandes, nariz chata y carece de orejas. Las extremidades del perezozo son largas y están bien desarrolladas, sus dedos están unidos y terminan en garras largas y curvas. Los miembros anteriores son de mayor longitud, están más desarrollados y tienen más movilidad que los posteriores, especialmente en los perezosos pertenecientes al grupo de tres dedos. Tiene aproximadamente 18 dientes y su temperatura corporal varía considerablemente de acuerdo al medio ambiente, por lo que están fisiológicamente restringidos a un hábitat ecuatorial. El perigoso de dos dedos es el mamífero con temperatura más variable en un rango de 24 grados centígrados a 33 grados centígrados. Este mamífero puede vivir de 10 a 20 años en los cuales solo se reproduce una vez. La especie de los tres dedos es más longeva que la de dos dedos. Los perezosos hembra siempre andan en grupo mientras que el macho es solitario. Los perezosos generalmente pasan la mayoría del tiempo sobre las copas de los árboles donde evitan que sus depredadores y obtienen alimento y agua. Su forma lenta de desplazamiento lo hace difícil de ubicar en el bosque. Todo esto podría hacernos pensar que se trata de un animal débil y desválido y nada más lejos de la realidad. Es muy resistente a las agresiones y las heridas y soporta los rigores del hambre y la sed. A pesar de que normalmente sus movimientos son lentos, el preso puede nadar. Es un genial nadador. Se le ha visto cruzando ríos elegantemente y defenderse con golpes rápidos en sus largos brazos, sus garras muy fuertes puede ocasionar heridas severas. En las selvas húmedas de Sudamérica vive este extraño animal que ha hecho de la lentitud una forma de vida y de la inmovilidad la mayor de sus defensas. El perezoso pasa la mayor parte del día orbitando entre las ramas de los árboles, casi invisible para cualquier observador, aunque le tenga delante. La verdad es que la diferencia cuando está durmiendo y cuando se está moviendo es prácticamente nula. Pues que si decide ponerse en marcha para alimentarse o cambiarse de rama, lo hace con tal lentitud que para un observador sería como sentarse a ver crecer una planta. Se alimenta de vegetales, brotes y hojas tiernas que coge directamente con la boca y mastica, también con extraordinaria lentitud. Sus productos de comportamiento, aunque extrañas, son muy eficaces, puesto que no están dirigidas a repeler o impedir con la huida una posible agresión, sino que evitar que ésta se produzca sencillamente porque no le ven. Los perezosos también tienen una sola cría que en sus primeros días permanece pegada al cuerpo de su madre, que a partir de las seis semanas de edad comienza a tratarlos con cierto desdén. Superados los nueve meses, los jóvenes perezosos inician una vida independiente, alejados de su progenitora. El perezozo puede girar su cabeza casi 360 grados. Tiene los pelos parasitados por un líquen de color verdoso que le ayuda en su perfecto camulaje. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.